a todos y bueno voy en dirección a la plaza Frión de Chacaito porque hoy estamos celebrando el Día Mundial Sin Autos Fátima mojita, chévere, veníamos tranquilitos, no nos cansamos El grupo venía bastante bien, veníamos bastante compactos, habían huequitos pero nos íbamos avisando Mundial sin auto, y sí, no. ruta se viene por ahí? Bueno, nada, para el primero de octubre vamos a ir hacia Lomas de Níquel Ah, nada, cicloturismo y conociendo a Venezuela solo en bici, nada de carro Ahí, porque se me estaban cayendo los lentes y para que no se me cayera, frené la bajada. No lo hago. Yo me llamo Erin Cristín, Chambra Montoya, tengo 33 años. Me fascinó esta ruta. Yo nunca había agarrado ruta en la ciudad así con tanta gente y fue maravilloso, fue maravilloso, me encanta la buena vibra que, que hay que se respira. La gente que anda con los niños sentados aquí atrás en la sillita Ay no, eso fue demasiado genial, me pareció demasiado pucha Y había una nena, me iba en la bicicleta, y iba así a lo más relajada, chupándose el dedo Demasiado cómico, demasiado cómico y genial Y bueno, eh, el perrito que andaban pasando Muy difícil, poco o accesible para todo el mundo realmente accesible, la cuestión es quitarse el miedo y estar pendiente de los carros y de la gente que es inconsciente. Bueno, que Caracas en Bici es posible y que la empiece a usar así sea una vez al mes, así sea una vez a la semana, para que se vayan dando cuenta de que sí es posible y de que sí podemos ayudar a salvar el planeta. <risa> Gracias. Ajá, por menos más. Una vez aquí en la esfera de Soto, los amigos de regálame una sonrisa. Realizaron una actividad para alegrarnos el día, para seguir sonriendo, para disfrutar de estos espacios verdes que nos ofrece la ciudad de Caracas. Este de yoga de eh, realizando una yoga de la risa, así que veamos algunas y y aquí vamos a encontrar el show dónde está el show Aquí está el show agarra el show Ahora el así ¿Sí? show ¡Sí! show si si ¡Sí! si si si fin, llegamos luego de haber rodado unos 18 sabrosos kilómetros por Caracas estamos aquí en la Esfera de Soto, ubicada en la autopista un espacio libre y abierto para todos disfrutar así que los invito a seguir mis redes sociales abajo en la descripción están cada uno de los grupos la agenda para que se sigan enterando de todas estas actividades eh, Bueno, chao chao, nos vemos en una próxima aventura espero que les haya gustado